No es más pero existe. Sí, sí. <risa> Buenos días, una llamada. ¿De tomate? Ah, bueno. Una llamada. Oye, ya, bueno. ya. El caso de pareja es muy complejo. Lo, lo primero es que las mujeres no denuncian a tiempo la agresión. La justicia no actúa con rapidez para detener a esa persona. Sí. Debe haber un departamento en la justicia de orientación a esos hombres agresores para convencerlos de que desistan de ese momento de ira y de pasión a veces un hombre bueno cae en esta desgracia por no ayudarlo a tiempo. Hello. Y eso se puede evitar. Ajá. A sí, las mujeres no, nos han enseñado qué, que qué, tenemos que obedecerle a nuestro marido qué, línea, todo línea. lo que ellos quieren hacer con uno. Y no es así. Los padres tienen que educar a sus hijos varones desde Ay, pequeño. Sí. Que respeten a su hermana en el hogar. Que la quieran. Que la protejan. Y eso es lo que debe hacer el hombre con su pareja. ¿Cuál es su nombre, señora? La Doña Tina. La pareja es para cuidarse. Cuidarse. al otro no un dominio del uno al otro aplastarlo porque así como hay hombres así imponentes hay mujeres también sí. Sí, agresoras mujeres agresoras Mujer agresora, impertinentes cuando yo me crié que mi papá llegaba cansado de trabajar a la casa, mi mamá no le, pro, no le decía ningún problema de lo que había pasado. Cuando el hombre llega cansado de su trabajo, no se le pone chisme en la mesa. Pero doña, eso normalmente... Era en los tiempos en el que la mujer se quedaba en la casa sí. y el hombre era el que trabajaba y entonces había como esa, esa, esa especie como de respeto particular de la mujer hacia el hombre. En los tiempos actuales, ambos trabajan sí. y ambos llegan a la casa con el mismo estrés. Por ejemplo, en mi caso, mi esposa trabaja, eh, incluso pudiera decirse que igual, eh, más o menos, con el mismo estrés que trabajo yo eh, durante el día. ¿Entiendes? Pero cuando llegamos a la casa hay que dividirse las cuestiones. Eh, por ejemplo, eh, que si tú pelas los víveres, que si aquel hace aquello, que pero debe ser un acuerdo entre todos, ¿verdad? Eh, y es lo que debemos enseñarle a nuestra sociedad. Pero con los adultos es difícil lidiar con las conductas, si no es mediante terapia. De los profesionales de la conducta Tenemos una llamada, buenos días Buen día Adelante Buen día. Yayan Ajá. Mira, eh, si yo no tiene No tiene otra cosa que presentar Y esas son las cosas que, que presenta ¿tú? Pero cómo así, cuál es su denuncia De que, de que de, es eh, que digo yo que el síndico nada más tiene ese solo problema de, de presentar esa sola eh, obra que ha hecho. ¿Cuál? ¿Cuál es la de, obra? Que, de que hay presenta que siguió algo fui Mira, eh, hay que entender que, como dije yo antes, al inicio de año que esto era un año muy especial, primero porque eran unas elecciones por primera vez en 52 años separada la municipal de la congresual, pero a la vez tenía un ingrediente nuevo, que al separarla se hicieron en febrero las elecciones que no fueron posibles y se hizo en marzo. Pero sí quedó claro de que la Constitución dice que las autoridades municipales asumen el 24 de abril, sí. y eso es una algo que se cumplió ahora. Del 24 de abril a la fecha, hay una cuestión de que Siquió recibe un presupuesto en ejecución por el alcalde saliente, que era la dificultad que yo le había planteado que tenía que tomar en cuenta. Por eso es que debe de tener una comprensión entre el órgano legislativo municipal, que es, que es el Consejo, y Siquió, para reorientar ese presupuesto y adaptarlo para producir un impacto en principio, de lo contrario, son las obras que dejó impulsada el pasado gobierno municipal. Tenemos una llamada Eso hay que días. saberlo eh, entender. Adelante. Buen día, Yerian. Excelente su programa, me encanta. De nosotros, de Telenor, no, no es mío. Bueno, ustedes conocen. No, no, no me mete el bueno, lío. Eh, yo quería referirme al Giovanni? tema anterior sobre el, el ácido del diablo y uh -huh. todo eso. Eh, tenemos un problema. Tenemos un problema y todos lo sabemos, pero nadie no hace nada al respecto. Todo el mundo imita a Estados Unidos en las cosas malas. Aquí tenemos todo lo que Estados Unidos tiene. Tenemos Viernes Negro, tenemos eh, Días de la Bruja, tenemos todo... Estamos transculturizados. Halloween, situaciones Halloween. Nosotros la imitamos. Ahora bien, Estados Unidos le da a... a, a tiene una pena máxima de vida vida preso hay antisociales que no deben volver a la calle no deben estar en la calle no de tan malo fue este que pagó por eso pero lo que le hicieron a un peor el corazón de ellos ni siquiera tenía sentimiento porque nada lo, lo ataba a hacer eso claro no y había un motivo en un motivo solo fue 3.500 pesos ya tú puedes ver dónde está el corazón de esta gente y ellos sabían eh, el daño que iban a causar peor. Yo amigo, ellos, ellos sabían el daño que iban a causar. Estaban totalmente conscientes de lo que aún estaban peor. haciendo. O sea, no, pero no tenían sentimiento porque esa muchacha no le hizo nada a ellos. Sí. Es, es aún peor, es más diabólico. Eh, pero que okay, esa, esa parte de esto. Ahora bien, ¿por qué nosotros no podemos mandar a una gente que cometa un crimen tan atroz como este de por vida a la cárcel? Para que la gente comience a pensar, por lo menos, bueno, yo hago esto, pero voy a perder mi vida también si me agarra. ¿Tiene que haber un régimen de consecuencia, No la hay. El código de nosotros, nuestra sociedad no quiere, no quiere, es blanda para lo que quiere, no quiere. Otra cosa, en Estados Unidos hubo un tiempo que uh, uh, tú caías preso con un arma de fuego y pagaba 125 dólares y salía. O Esa era la, la, la, la multa. ¿Pero qué pasó? Vino una ley que le daba cinco años a que encontraban que en posesión de un arma de fuego. ¿No te acuerdas un programa que lo implantó un señor llamado Fernando Mateo, que daba eh, arma por juguete, que un solo día se recuperaron dos, casi 300, 270 y pico de pistolas? Sí. Solo en Nueva York. ¿Me entiendes? Así es, así Entonces, es. Entonces, tiene que haber un programa que comience aquí, te agarran con una pistola hoy, y la policía aquí y todo el otro día está suelto. Pero aquí tú vas a, vas a salir a buscar otra, y nada más tú tienes problemas si la pistola tiene un muerto. Si no tiene muerto, tú te sueltas el otro día. Tiene que comenzar, no, la sociedad tiene que levantar un grito para frenar esto. El rumbo que esta sociedad lleva debe ser detenida. Los medios de comunicación, los ponentes, Solo que tengo un micrófono en la mano, tienen que comenzar a levantar una voz. Así es. Así es que. Así pues es gracias, amigo televidente. Bien. Bueno, en este momento...